Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Joaquín Torres eh, a este ciclo de conversatorios Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para Construir Paz. A nombre de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA, y la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, agradecemos mucho su presencia el día de hoy vamos a estar platicando sobre derechos lingüísticos de niñas, niños y adolescentes y las barreras en la pandemia. Es un tema trascendental en cuanto a dignidad y derechos humanos. Además lo vamos a hacer con personas, ya ustedes lo van a ver, personas especialistas y muy comprometidas desde distintos campos. Les vamos a invitar a que además formen parte de este conversatorio acompañándonos con sus dudas, con sus comentarios, con, enriqueciendo con el, con el conocimiento también que tienen y lo van a poder hacer a través de la herramienta de preguntas y respuestas aquí en, en Zoom y también en Facebook Live, en preguntas y comentarios. Vamos a estar de manera eh, muy atenta para poder convertir esto justo en eso, en un conversatorio. Antes de, de iniciar y de dar a conocer eh, a las personas ponentes, vamos a ver un video para poder introducir el tema que vamos a estar abordando, por favor. Lo considero un idioma, pues, por, porque sí, tiene un, hasta un abecedario, tiene las maneras de decir los números, entre otras cosas. Por ejemplo, esto es, hola. ¿Cómo estás? Bien, mal. Este es el naranja, hamburguesa <risa> y dorado. Este es el azul. Me gusta. Este es el amarillo. Sí. ¿No? Y este es el rojo. Este es el rosa. Porque algunas veces podemos encontrar un niño que no pueda hablar, que sea sordo, lo podemos ayudar. A traducir, a ser amigos y no sabes cuándo lo vas a encontrar. Sé que tú, viéndome espectador en la casa, este, vas a decir, ah, de seguro eso no importa o, nada, no me va a servir, pero te digo de una vez, eso te va a ayudar bastante. Entonces te recomiendo que aprendas este lenguaje, ya que aparte de que te vas a divertir mucho, pues vas a aprender cosas interesantes. Manos que hablas, que hablas. Así ,Wow. que voy a camatía no coleó a camatía ya nada, Es para que tengas la mukaki, tú eres ni wala. No es que no anepe, no que me ni Y la tembales la chupatines, pues William que manan mis caldís no, que ni que camues, que que no, no, no, que que no, esto que ni No ya Ya estamos de regreso. Eh, esa es una probadita nada más de lo que vamos a estar platicando. Porque se dice que cuando adquirimos el lenguaje, se abre el mundo y al mismo tiempo nos empieza a moldear como individuos. En términos más amplios, es la puerta al conocimiento y a la interpretación de todo lo existente. Imaginémonos eh, todo lo que podemos nombrar, todo lo que vemos, todo lo que nos imaginamos. Es también la, la manera en que nombramos a la gente querida, a, a, a, los, a las madres, padres. A, a la familia, a los amigos, a las amigas, tiene que ver con la identidad, tanto individual como colectiva. Pero ¿qué pasa cuando todo esto se desarrolla en una cultura y en una sociedad que no reconoce esta identidad y que desde una perspectiva hegemónica construye barreras que niegan derechos humanos? y Entonces, no solamente estamos afectando la identidad, sino... El acceso a otros derechos, a la salud, a la justicia, a la educación, es una lista muy larga de las consecuencias que tienen estas barreras, que hay que decirlo muy claramente, están en la sociedad y están en la, en la cultura. Hoy tenemos dos de esas realidades, la lengua de señas mexicana y la lengua náhuatl. Es decir, no perdamos de vista que hay una infinidad de diversidad como es este país multicultural en el que se exige y se requiere un diálogo de manera horizontal. Dice el maestro Mardonio Carballo, si somos múltiples raíces, ¿por qué queremos solo una flor en nuestra mesa? Esa reflexión creo que nos ayuda mucho para dar inicio de esto y, y otras cosas vamos a platicar. Antes de, de pasar a presentar a nuestro panel, Queremos agradecer a Tejiendo Redes Infancia por permitirnos el uso de su plataforma para llevar a cabo este diálogo. Y eh, ahora sí, con la, con, con la también aclaración y, la, y el agradecimiento de que este conversatorio tampoco es posible eh, sin la presencia de las personas que nos apoyan con la interpretación de lengua de señas mexicana. Les queremos dar... Eh, un agradecimiento muy especial. Darles también la bienvenida, Erika Ordóñez, Nadeli Cruz y Noé Romero de En, Traducción, Interpretación y Accesibilidad. Bien. Ahora sí, les voy a ir comentando quiénes nos, nos acompañan para que sepamos eh, cuáles son sus áreas de conocimiento, cuál es su, su experiencia de vida. Voy a empezar por Boris Friedman. Minz, espero pronunciarlo bien. Él es doctor en lingüística, profesor e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Dirigió el proyecto Vocabulario Esencial del Derecho Mexicano en Lengua de Señas Mexicana para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es un diccionario bilingüe en línea, entre otros diversos desarrollos e investigaciones sobre el lenguaje. Además, colaboró como consultor en esta temática para Apple, para Siri. Vamos a escuchar entonces hasta por siete minutos a Boris y ahorita volvemos. Adelante, Boris. Gracias, Joaquín. Gracias a todos por acompañarnos. Eh, y sin más, centro al tema. Existen mucho las nociones de que existe una lengua nacional, de que la familia es una unidad homogénea, cada familia hay una sola cultura, una sola lengua, y la familia mexicana, pues típicamente se asume, hablará español, que es la lengua nacional, y así sucesivamente. Pero la realidad no es esa. La realidad es desde que existen las ciudades modernas, entre comillas, desde el Renacimiento todas las ciudades han crecido con una gran cantidad de lenguas. Eh, la gente migraba a estos lugares y, y, y todos migraban con sus culturas y sus lenguas. Esta noción de que tiene que haber una lengua compartida por todos y que esa es la lengua también de las familias que están dentro de esa sociedad, en realidad empieza a fortalecerse eh, más o menos alrededor de la época de la Revolución Francesa. Eh, y es en base a esa que luego se diseñan lo que son los sistemas de educación pública, el francés inicialmente fue pensado precisamente no eh, porque se tuviera la intención de reconocer las 30 lenguas que había en el territorio de la naciente república, sino al revés, en la lengua parisina que a través de la educación pública se iba a imponer al conjunto de la sociedad en todo el territorio de la república y era llamado así como la la razón de la revolución era lo que la educación pública iba a eh, establecer como identidad común de los franceses. Y eso era en el francés. Bien, eh, pero lo que queremos aquí destacar es que las cosas no son así. Eh, no existe esa uniformidad en nuestra sociedad. Hay muchas lenguas, muchas variantes y sin embargo no todas tienen el mismo prestigio. Algunas tienen mucho prestigio son las lenguas nacionales o las lenguas oficiales en muchos países el español es la lengua de más prestigio en méxico pero existen muchas más y las familias también a su interior no, no son suelen no ser no es, es mucho menos raro de lo que se piensa que en una familia haya distintos hablantes de distintas lenguas. cuando las personas migran de un país a otro, establecen matrimonios entre personas de distintas comunidades lingüísticas, eh, de distintos grupos indígenas o entre hispanohablantes e indígenas, eh, o cuando los padres hispanohablantes o hablantes de náhuatl tienen hijos sordos y esos hijos sordos se incorporan a una comunidad sorda que tiene su propia lengua. Entonces, en la familia vienen, a eh, por decirlo así, a colisionar todas estas identidades de manera ineludible. No es, que se, no es que sea algo que fuera deseable o no deseable, simplemente así es la realidad de Rica. Eh, cada lengua y cada identidad es el resultado de una historia compleja que, que cada persona encarna. Es a la vez colectiva e individual. Y bueno, cuando esto en la lengua, en, una, en, en la familia y en la sociedad eh, se combina con el hecho de que hay unas lenguas que tienen más prestigio que otras, unas se usan más para el ejercicio del poder de la administración en los espacios públicos y otras no, eh, genera conflicto, genera conflicto y ese conflicto eh, se, se proyecta hacia la propia familia. Entonces, en, la, en, la, en las familias de, de los sordos eh, que, señantes, de la que practican la lengua de señas mexicana, es común que, sus, que el 95% de ellos crezcan o nazcan en familias hispanohablantes, en el caso de México en su mayoría. Eh, ellos vivían familias de oyentes, pero yo preferiría hacer referencia a que tenemos aquí una familia con dos lenguas, hispanohablantes y señantes de la lengua de señas mexicana. Eh, y en esos casos resulta que son la, la familia, de la, la, la fracción las personas de la familia que son hispanohablantes tienden a menospreciar, a proyectar esa misma minusvalía que proyecta el resto de la sociedad sobre la lengua de señas mexicana y colocan, ven a los sordos señantes, a sus niños incluso, que aunque ya sepan lengua de señas mexicana o adolescentes que ya sepan lengua de señas mexicana, tienden a percibirlos como eh, discapacitados del lenguaje en el peor de los casos, o cuando menos, como una especie de... Hubo una vez un, un audiólogo un, eh, muy famoso, eh, un educador famoso, que dijo, eh, eh, ¿qué padre hispanohablante quiere que sus hijos practiquen una lengua que se parece a los vendedores otomíes en la calle? Eh, la analogía resulta interesante, porque lo que él estaba proyectando es, esas, el, los, ustedes no quieren que sus niños hablen una lengua sin prestigio. No importa si es lengua de señas, si es otomí o si es eh, náhuatl, eh, el caso es, sus niños tienen que hablar la lengua de prestigio, que además es la de ustedes, ¿no? Como padres. Entonces, esto genera muchos conflictos. Eh, y así como esto le ocurre a los sordos, ocurre entre los, eh, en las familias indígenas, que tenemos un abuelo que habla la lengua y un nieto que ya no la habla. Eh, o que tenemos padres que no quieren que sus niños se dirijan a ellos en, en su propia lengua materna, sino que se dirijan a ellos en español porque quieren que dejen de hablar el español, aunque lo siguen usando en el hogar. Estos son conflictos muy violentos para las niñas, los niños y los adolescentes. Y, eh, y entrando más ya al contexto de la pandemia, pues simplemente se agudizan, porque entonces resulta que no hay un respiro. Tenemos que estar aquí, convivir, y los valores que le asignamos a nuestras lenguas se convierten en un conflicto cotidiano que no podemos salir con nuestros amiguitos, no podemos salir eh, con nuestros compañeros de trabajo a, a eludir este conflicto que estamos viviendo en nuestro propio hogar. Eh, esto podría ser también visto como una oportunidad. Yo creo que si se establecen lineamientos y si, si, quienes intervienen en, este, en esta conversatoria o la dire, las direcciones correspondientes de gobernación pueden incidir en el tema de una manera que sería bastante trascendental a la larga. Intentemos cambiar estas actitudes, que los padres hispanohablantes de niños, niñas y adolescentes sordos asuman que sus hijos les dan la oportunidad de viajar a otra cultura y asuman que pueden aprender de ellos. Que los padres indígenas no insistan en que se dirijan a ellos, si ellos no dominan el español, no les exijan a sus hijos que les hablen el español. Al contrario, que proyecten positivamente su identidad. Por supuesto, todo esto tiene que ver con un mundo que va más allá del hogar, se necesita que las instituciones respeten las lenguas minoritarias, se necesita que las gentes puedan acceder al ejercicio de sus derechos en sus lenguas. Eh, en este caso, por ejemplo, tenemos intérpretes para la lengua de señas mexicana, pero ¿qué, pasara, si, qué pasaría si aquí tuviéramos a, eh, a Gilberta haciendo su exposición en náhuatl hablado? Eh, ¿Por qué no le podemos dar ese derecho a Gilberta aquí? porque las instituciones no buscan los mecanismos para hacer esto, no porque sea técnicamente imposible. Eh, eh, no, no veo yo en ese sentido, eh, más bien, en términos positivos. Tenemos que buscar la presencia eh, de las identidades y las culturas y las lenguas que son insociables, eh, equitativa en todos los espacios, sea en los espacios privados como en los públicos. Y en la pandemia... Se vuelve un, eh, es particularmente difícil en los espacios privados, hay, eh, pero también es a la vez una oportunidad para que las instituciones que puedan, las personas que puedan, incidan en un cambio de actitudes y estas lenguas pasen a eh, tener una mayor presencia y respeto, recuperen su dignidad, porque además esa dignidad es la autoestima de las niñas, los niños en sus hogares. Eh, denigrar estas lenguas, es denigrar a los niños y a las niñas. Muy bien, muy bien, Boris, pues bastante, bastante completo el panorama desde lo más amplio, desde lo histórico, de cómo se construye socialmente esta idea de uniformidad, de hegemonía, de negar la diversidad en torno a que todo aquello que esté en la periferia eh, se ajuste a un centro o a un poder que ostenta justo eso, el espacio público, las decisiones, y que a partir de ahí se construyen las desigualdades. Y decías cosas muy interesantes como eh, garantizar la presencia de estas identidades, colocarlas no solamente en espacios que puedan parecer folclóricos o, o, o ajenos a una habituación, Pasaste también por el tema muy interesante de cómo se construyen en las familias, a veces estos, esta cultura de hablemoslo en privado, pero en público, ajustémonos a, a la hegemonía. Yo creo que eso nos da un buen, muy buen panorama, además de los pendientes, que igual vamos a volver con ello, los pendientes que hay a nivel público, a nivel de política pública, a nivel de acciones, tanto públicas como de cambio cultural de la ciudadanía. Y entonces, para esto vamos a, a, a presentar a nuestra siguiente ponente, que también eh, tendrá muchas cosas interesantes que compartirnos. Ella es Marina Fernández Pardo, es coordinadora de preescolar en el Instituto Pedagógico para Problemas del Lenguaje y AP. También se desempeña como pedagoga de lenguaje y aprendizaje para niñas, niños y jóvenes sordos en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento SIGA, CIG, es docente de lengua de señas mexicana y otras temáticas sobre inclusión. También Marina es pedagoga y especialista en desarrollo cognoscitivo de la niñez, es nativa de, le de la lengua de señas mexicana como primera lengua. Pues bienvenida Marina y con mucha atención vamos a escuchar. Pues Muchas gracias por la invitación. Participo con mucho gusto y me gustaría en este momento compartir en el tema, ¿no? aunado al tema Derechos Lingüísticos de los Niños, Niñas y Adolescentes, en México sabemos que hay muchas, muchas lenguas. Como decía Boris, eh, hay una variedad lingüística impresionante y con los niños que yo trabajo, utilizamos su lengua, la lengua de señas mexicana, que es la lengua de señas con la que se comunican en México, las personas sordas. Sí hay también sobre este tema eh, una confusión muy grande porque se contrapone el enfoque médico y el enfoque sociocultural con el que se ve a las personas sordas. Eh, cuando los padres tienen un hijo sordo, si sí, no, no lo esperan, es una sorpresa para ellos, atraviesan una etapa de duelo, reciben información sobre el implante coclear, sobre el auxiliar. Muchas veces el, acercamiento, el primer acercamiento es con los médicos. Entonces los padres, los pa por favor hay que prender la, el video del intérprete. Sí, para, para poder verlo, perdón, pero es que prefiero estarlo viendo. Sí, mejor. Gracias. Perdón, pero es que así dirijo la, la mirada y voy siguiendo mi, mi diálogo. Eh, los niños, siempre cuando se les acerca esta, esta situación, se les da la información de que es mejor pues, la rehabilitación o ¿no? terapias de lenguaje. Y los papás entran en una gran confusión porque esta es la, la primera información que tienen, el de normalizar. ¿no? A, a este niño, pero nunca se les habla realmente sobre el lenguaje, ¿no? sobre cómo ir procesando el lenguaje. No se les acerca la información de que la lengua de señas mexicana es una lengua natural, es una lengua que ellos podrían ir adquiriendo, que tiene también que ver con su identidad, con sus emociones. Entonces, cuando estos niños sordos nacen, lo ideal, lo lo, lo principal sería que ellos fueran adquiriendo la lengua de señas como su lengua natural y a través de esto no habría ningún problema cognitivo no habría ningún problema de aprendizaje ellos podrían desarrollar su lenguaje desarrollar diálogos opiniones una comunicación plena si ellos tuvieron esta lengua natural desde desde pequeños pero qué pasa cuando estos niños nacen no se les acerca realmente algún modelo lingüístico, alguna persona con la que puedan ir adquiriendo esta lengua de señas. Usualmente de los 0 a los 7, que es la etapa crítica de la adquisición del lenguaje, si no hay esta, este proceso en el, en el que se puede ir adquiriendo la lengua de señas, posteriormente sí, puede ser que tengan algunos algún problema de comunicación o algún problema en el aprendizaje porque no hubo realmente una lengua de señas mexicana desde el principio. ¿no? Algo, quizá algunos los aprendieron a los 5, a los 6, a los siete años. Y esto puede ser parte de que en algún momento su comunicación se vea un poco coartada, un poco diferente. Quiero aclarar que yo no estoy diciendo que ellos tengan un problema en el aprendizaje. No, no es no es no quiero dar esta idea que porque son sordos puedan tener algún problema en el aprendizaje. El problema es que si desde niños ellos no tienen un canal en el con, con el cual puedan comunicarse con otras personas, de ahí se derivan a la mejor otras situaciones, pero todos todos todos los niños sordos oyentes necesitan empezar a adquirir a procesar un lenguaje natural para poder expresarse desde tempranas edades. Los niños sordos necesitan también derecho a pertenecer y a irse identificando en una cultura en la que las personas sordas van creando una identidad propia, tienen una, un idioma propio, ¿no? en este caso la lengua de señas, van creando ciertas Características especiales en las que se van desenvolviendo en esta comunidad. Sí, hay algunas que son comunes a las de las personas oyentes, pero hay otras en las que la comunicación, al ser visual, al ser gestual, al ser manual, tiene sus particularidades. Y a veces la idea de tomar terapias de lenguaje para que estas personas puedan comunicarse con la mayoría es en donde ellos entran en conflicto. Muchas veces no se identifican como personas sordas porque en la, en la familia la mayoría se comunican pues, con español de forma oral y esta persona es el único integrante en la familia que no escucha, que se comunica de alguna otra forma. Entonces ahí es donde empieza el, el conflicto. y la identidad es parte muy, muy importante de verse, ¿no? Como esta parte de la familia o no. Muchas veces los papás están hablando y hablando y hablando y las, los, los chicos sordos se quedan viendo, no están entendiendo nada de la comunicación, qué pasa en la pandemia, qué pasa con el coronavirus. En realidad, ellos tendrían que tener el mismo acceso a la información que cualquier otra persona para poder saber qué es lo que pasa en su contexto, Sabemos que hay intérpretes en los noticieros, en la televisión, pero son muy pocas horas en las que se da esta información y cuando ellos están todo el tiempo ahora en casa con la familia, la comunicación está muy, muy coartada. Si los padres no hablan lengua de señas, pues más todavía. Es muy poco el tiempo que realmente ellos están comunicando en lengua de señas. Cuando estos niños están en la escuela, estaban yendo a la escuela antes de, de la pandemia, están socializando con sus compañeros, con sus maestros, entran en la mañana, salen a las 3 de la tarde, estuvieron bastante tiempo socializando, comunicándose a través de la lengua de señas. Pero ahora que están en casa, ¿qué pasa? A mí, por ejemplo, siento como si me apagaran el... el a las personas oyentes, ¿no? Les apagan los oídos y luego entre oyentes, otra vez, ¿no? Les abren los oídos y pueden escuchar, pueden platicar, pueden comunicarse. Eso pasa con los niños sordos, ¿no? En la mañana están platicando con sus compañeros, con sus maestros y cuando llegan a casa, ¡pum! Se acabó la comunicación, ¿no? No hay una comunicación plena, completa. Entonces, eso es lo que ha pasado ahora en este tiempo en, en la pandemia, Sí, hay familiares eh, que a veces comunican a sus hijos, ¿no? Oye, ¿qué pasa? Ay, pasa esto, ¿no? Explicaciones muy breves, muy cortas y en realidad esa no es una explicación plena, una comunicación plena como la podría tener alguna persona que comparte el mismo código, ¿no? A través de esta comunicación, además, ellos podrían expresar sus opiniones, sus decisiones, qué están sintiendo, como una comunicación mucho más interna, ¿no? De lo que ellos sienten, de lo que ellos piensan. Entonces, eh, sí es muy, muy importante reconocer el valor que tiene para las personas cerdas, sordas la lengua de señas mexicana. Es mi lengua, es parte de mi cultura, es parte de mi identidad. Y a veces es importante pensar eh, que no, no, no necesitamos verlo desde el enfoque de la discapacidad, desde el enfoque médico. En realidad, las personas sordas, pues podemos hacer de todo, ¿no? La única cuestión es que tenemos una lengua diferente. Cuestiones médicas, el enfoque médico, sí, ha tenido que ver mucho por toda esta evolución ¿no? que, que el enfoque médico ha tenido hacia las personas con discapacidad. Y eso así es como se nos ve en muchos aspectos y en muchas áreas de la vida. Pero nosotros no tenemos como tal alguna barrera para pensar, para poder hacer algunas otras cosas. Sí es importante ver que es parte de sus derechos, derecho a la educación. Este derecho a la educación debería también de adecuarse a que debería darse con su lengua. Y cómo también las personas sordas, los alumnos sordos, tienen o las personas oyentes tendríamos que integrarnos, acercarnos hacia los sordos, y sí, los sordos hacia los oyentes, pero no normalizarnos, ¿no? Tampoco es la idea idónea ¿no? para vernos hacia nosotros como personas sordas. Los niños sordos sin lenguaje, sin comunicación, sin una lengua base, pues ahora, por ejemplo, en, en el tiempo de la pandemia, pues ha estado complicado. Para ellos esta información obtenerla va a estar complicado, ya que regresen a, a la escuela, ya que regresen a a sus aulas, ojalá podamos ahondar un poco más en estos temas, pero sí ha sido un tiempo complicado, Eso es lo que me gustaría compartirles. Muy bien, pues no solamente lo que nos comentas es, es, es revelador, sino justo lo que nos está pasando en esta transmisión, que lo que, lo que queremos reflejar también a quienes nos escuchan es que esto que, que está ocurriendo ahora, que ajustamos sobre la marcha, si, si, si Marina ve a la persona intérprete o si es justo un reflejo de qué tanto estamos habituados en espacios públicos eh, a garantizar todas estas condiciones. Y como Marina lo decía muy claramente, eh, también tiene que ver con trascender el paradigma médico y poder tener una claridad respecto a que si bien puede haber algunas dificultades en, en primera infancia no tienen que ver con la condición, tienen que ver con lo que sucede en la atención desde la importancia que tiene esta política de primera infancia para poder visibilizar todas esas necesidades. Y entonces, como se dice coloquialmente, arrancar todos desde las mismas condiciones y, por lo tanto, aunque pareciera, eh, decía Marina, este... Yo lo veo así, aunque, aunque parezca muy, muy lejano, pues de pronto eso nos explica por qué en universidades, en licenciaturas, en otros espacios públicos, eh, no están en posiciones de poder, no están en posiciones de toma de decisiones, porque desde la primera infancia, lo que nos dice Marina, cómo se arranca con, esta, con, con estas dificultades. Y también, bueno, destaco mucho el tema que dices, eh, esto tiene que ver también con derechos culturales, con identidad con que veamos la diversidad en las familias, que también es algo muy importante. Que estas familias puedan atender esas diversidades, cualquiera que éstas sean, porque entonces se terminan adaptando y haciendo un doble, un triple esfuerzo. Pues. El tema de la pandemia también que nos dejas eh, eh, en la mesa es muy importante. ¿Qué pasa entonces con la convivencia? No solamente el cuidado de, de, de las medidas de higiene, la convivencia y la interacción de la que también se depende tanto para para el desarrollo social, eso también me parece muy destacado. Bien, vamos a ir avanzando, como, como, como ven, espero que también sigan en, encontrando esto muy interesante y sobre todo muy revelador. Vamos a escuchar a Gilberta Mendoza Salazar. Ella es integrante de la Asamblea Consultiva del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Es traductora e intérprete de Náhuatl. Defensora de los derechos humanos, en particular apoyando a mujeres indígenas y no indígenas que sufren de violencia familiar. Colaboró en la Secretaría de Educación en el programa de la Ciudad de México en el programa de Maestro en tu casa, apoyando a niñez migrante, residente, que se encuentra en desventaja ante el idioma español. Y también como asesora de Náhuatl en la Secretaría de Pueblos y Barrios Originales y Comunidades Indígenas, y residentes. También eh, Gilberta por ahí tiene alguna experiencia actuando, a lo mejor no nos platica al rato un poco de eso pero bueno, vamos a escucharte Gilberta, adelante Muchísimas gracias ¿Cuálito, Nalcintlín, no toca Gilberta Mendoza Salazar Onitlacat, Ompan, Ocaltipe y toca Juan Huancampatech, Amat a y toca cuatlatlac, Juan Toegui caltipe y toca Cuitlascuapa. No caltipe tás situé Juan se wey típes, Tikiwía, Totentzom, Juan Ompawé Catlalica. Nican, ni mamachía, Tishcál tipes Juan Oihkenita Torcopa, Nikiempalewía nos no Ma ni que machiltía, cani, acá, Hola, buenos días, mi nombre es Gilberta Mendoza Salazar. Nací en una comunidad que se encuentra muy alejada de nuestro México, pasando cerros. Uno de nuestros cerros sagrados es el Tenso, que significa, quiere decir. Uh, mm, eh, persona de barba blanca o anciano de barba blanca. Y este, mi comunidad se llama Tempesquistla. En mi municipio es Huatlatlauca y esta pertenece al estado de Puebla. Actualmente me encuentro en el octavo semestre de la licenciatura en educación indígena en la Universidad Pedagógica Nacional. Y también soy perito intérprete en la lengua náhuatl, apoyo a mujeres indígenas a hacerles saber sus derechos o este o las dudas que tengan también como ya lo dijo el maestro pues este a, apoyo también a, en comunidades indígenas a, a este pues apoyar a mis a mis hermanos o a los niños o jóvenes que pues no entienden el español alguna materia en la escuela pues como mujer indígena y desde mi cosmovisión les voy a platicar un poquito sobre pues los problemas a los que nos enfrentamos desde que estamos, en mi caso, de, pues desde mi experiencia, desde mi comunidad. O sea, llegan profesores que son, que solo hablan el español y nosotros, o sea, son monolingües en español, nosotros monolingües en nuestra lengua materna. Para nosotros, pues es muy difícil porque apenas empezamos, eh, vamos empezando a conocer, a lo mejor conocíamos, sí, no. <risa> De hecho, una este, muchos maestros pues se reían o, o se burlaban o se molestaban, nos castigaban si hablábamos nuestra lengua materna. Recuerdo que una maestra decía, Gilberta solo sabe decir sí y no. O con la cabeza, ¿sí? No. Entonces, vamos empezamos a, pues, a estudiar la primaria, este lo básico, pero o se nos es difícil porque comprender el español, las materias en español es muy difícil. Entonces, eh, y, nuestra, y mi comunidad estaba, bueno, es muy chica mi comunidad. Uh, es, éramos aproximadamente 20 niños en una escuela multigrado quiere decir que había de primero hasta sexto año con un solo profesor aunque también es bonito porque pues los más grandes nos nos apoyaban a los más chicos uh, o sea a entender porque no entendíamos uh, pues, pues cómo le hago aquí pues no entiendo y ya los más grandes como si sí hablaba nuestra lengua ya nos explicaban en la lengua y pues apoyaban de esa forma apoyaban al profesor y ya este pues muchas veces la comunidad está tan alejada no hay luz no hay no hay agua entonces muchos profesores no, no se adaptan y se van están unos tres meses dos semanas y se van o medio año y se van este, entonces nos dejaban este, no pasábamos de grado entonces eh, por ese motivo yo salí de la primaria a los 16 años. Eh, eh, yo siempre quise seguir estudiando, entonces eh, me fui, migré a, a Xoxtla, una comunidad que se encuentra yéndose de aquí a Puebla a unos 15 minutos antes de la Volkswagen de Puebla. Y es un pueblo ya grande en donde pues este, entro a la secundaria, pero como ya tenía 16 años, entonces eh, no puedo estar porque ya, este, ya no tengo la edad, ya no tengo 12 años. Y como trataron de, de falsificar, o sea, mi acta de nacimiento, y no, pues las autoridades no entendieron eso, eso. entonces este no pudimos hacer más entonces a los 20 días me dan de baja porque pues no mis documentos no estaban en regla además eh, la maestra decía que pues yo no entendía o sea las materias pero pues yo creo que también los, los maestros tienen que este, ver el contexto del niño preguntar si habla una lengua, imagínense, son 68 lenguas indígenas más 360 variantes. Entonces yo creo que, pues, este, el maestro tiene que ver eh, el contexto del niño. ¿Por qué, ¿Por qué no habla? Porque recuerdo que la maestra me, me hizo una pregunta que hasta ahora, la verdad, no, no, no, no entendí la pregunta y no me acuerdo. Entonces yo me quedé parada, parada sin contestar. Porque no entendí. Entonces ya se imaginarán los niños, empezaron, eres una burra, no sabes, india bajada del cerro a tamborazos, no sabes hablar. Y ya después que me dieron de baja, aunque me los encontrara fuera de la escuela, aún así me, me, me molestaban. Entonces, pues, este ya decidí eh, migrar a la ciudad a, pues, a trabajar porque ya no teníamos oportunidad de, de estudiar porque es difícil pagar renta, eh, estudiar, pues, mis padres no, o sea, solo se dedican a, a, en el campo y, este, es muy difícil la situación en mi comunidad. Entonces, este, pues... Ya, ya no estudié sino hasta después un año de secundaria en INEA. El profesor fue muy, muy lindo y muy accesible porque o sea, me, me invitó, pues, a terminar la secundaria y fue muy difícil, aunque fue muy difícil, pero la terminé porque en ese tiempo pereció mi mamá en, aquí en, bueno, eh, la teníamos este, en el hospital igualmente desde ahí pues, otra barrera más, porque como no entendemos bien el español, no sabíamos, bueno, en, yo entraba con mi mamá, pero no sabía cómo explicar la enfermedad. La doctora se molestaba, decía que por qué estábamos ahí, que nos fuéramos a nuestro pueblo, que, o sea, como siempre, ¿no? desde Después de la colonia nos excluye la sociedad porque nuestra lengua no sirve porque este, somos sucios, somos morenos, no somos blancos, somos feos, somos pues en la, en la comunidad, pues siempre este, este, nos dicen que, bueno, la sociedad dice que, que una comunidad pues son borrachos, sucios, ignorantes. Entonces, bueno, desde ahí otra barrera más. Después este, este tuve la oportunidad ya de, de ir conociendo este conocí ya a una institución que se llama eh, Cederec ahora CEPI que este pues yo buscando una beca para mi hija. Entonces este ya conocí a personas ahí que decían que solic, este bueno, que solicitaban a personas que hablaran una lengua indígena. Fui y me dijeron que ya estaban completos pero este, tomaron mis datos y al poco tiempo este, me hablaron para que fuera y tomara un, un diplomado es, desde ahí empezó empecé como pues a, este, a conocer porque desconocía que hubiera una, una institución que apoyara nuestras lenguas la verdad yo no conocía y pues muy muy feliz tomé el diplomado y de ahí pues ya este, empecé a ser intérprete apoyar a mis hermanos y hermanas que desde igualmente ahí en las en, en los juzgados hay mucha exclusión mucha discriminación porque pues los secretarios de acuerdos muchas veces o desconocen o no son sensibles ante esa situación y no, no toman en cuenta o sea dicen que este, le, o sea, presionan al, al imputado y dicen, señor, usted no tiene que tener, este, no tiene, ¿por qué tiene que pedir perito intérprete si habla bien el español? Además, ya hablamos ayer y usted me entendió, me entendió claro a todo, me dijo que sí. Entonces, ¿por qué vamos a estar perdiendo tiempo con un perito intérprete? Quiero que sepa, si usted... Pide un perito intérprete, nos vamos a tardar más, así que decida. Pues entonces, este, el imputado se queda pensando si, o sea, cuánto tiempo más esperar y, y no entiende, y eso es lo que, este, tiene poco tiempo que también asistió a una, a, una, este, a una audiencia y es, el abogado de oficio presionaba mucho al compañero y le decía que este, que, que si él había entendido todo un día antes, por qué tenemos que estar triangulando la información, que perdíamos mucho tiempo, que era una audiencia y que tenía que decir, este, pero pues yo, yo ya voy entendiendo pues cuáles son nuestros derechos, cuándo se nos violan nuestros derechos, pues sí me dio mucha impotencia, mucho coraje, pues entonces claro. le tuve que decir que este que me permitiera que si sí era correcto triangular la información, porque entonces, entonces cuál era mi trabajo y se está violando los derechos de, del compañero porque no está entendiendo. Y él decía, se aferraba que sí estaba entendiendo, que porque le decía con la cabeza que sí. Y yo le dije, mire, cuando nosotros, nosotros en la comunidad, pues decimos, los blancos lo entienden todo. entonces en todo van a tener la razón entonces decir, le decimos que sí aunque no entendamos cuando en realidad pues no entendemos movemos la cabeza que sí porque pues como es un blanco y conoce mucho entonces hay que decirle que sí entonces es lo que yo le expliqué al abogado no él está moviendo la cabeza pero en realidad no no sabe de hecho, la, la juez me dijo que le explicara, me dio oportunidad, porque yo le dije, si usted me permite, su señoría, explicarle bien, porque él no entiende. Y con sus propias palabras tenía que decir. Costó tanto este, formular una oración que a la mera hora, pues, igual no lo dijo bien. Y ya entonces fue cuando comprendió la juez que, que, es, que era verdad que no, no entendía pero sí este muchas veces más bien casi la mayoría de las veces que he asistido a mis compañeros es como lo mismo porque bien. a ver much, y este muchas veces ni nos ni siquiera nos dejan nos permiten hacer un diálogo pero pues ya vamos conociendo nuestros derechos y yo sí exijo que me platicaran un, un poquito con el compañero bien, así es como eh, te voy a pedir que nos quedemos un poquito ahí para no, para no irnos comiendo el tiempo. Está muy interesante porque a mí me parece que has, has planteado temas desde cómo hemos normalizado el segundo, el tercer esfuerzo en una sociedad donde eso de entrada no debería existir. Es decir, todas estas historias como la, la, la propia que nos cuentas de cómo fue que eh, las barreras que tuviste que estar enfrentando en la escuela, y después darte cuenta de estas desigualdades, eh, el tema del racismo y el clasismo estructural, que, que también está en algo tan delicado como el acceso a la justicia. Nos, nos estabas empezando a contar incluso eh, ya de cómo eh, tu labor, que es lo que me gustaría que volviéramos ahorita en la segunda ronda, ¿qué efecto tiene ya entonces tu labor de eh, poder empoderar a la, a la gente, de poder informar, de poder... Eh, visibilizar estos derechos. Y también algo que, que nos, nos comentan que es muy, muy cierto, es decir, aquí tendríamos que tener una, una traducción eh, en náhuatl, ¿no? Este, si, si, si esto nos ayuda, como yo les decía, este mismo conversatorio funciona como un laboratorio, porque entonces, ¿cuántas diversidades tenemos que estar garantizando su trato igualitario y una, y un, y una relación horizontal? Entonces, Parece bien, ahorita volvemos Gilberta con esta, esta otra parte, y, y para eso también eh, vamos a, a escuchar ahora a nuestro cuarto ponente que es Eric Arellano Hernández. Él es presidente de la coalición de personas sordas AC en la Ciudad de México, es intérprete y traductor sordo de la lengua de señas mexicana. Es coordinador del Grupo de Intérpretes Sordos en formación de la Asociación de Intérpretes y Traductores de la República Mexicana. Además, Eric eh, también es docente de cursos de esta lengua en diversas partes del país. Es activista y conferencista sobre cultura sorda y derechos de las personas con discapacidad. Bienvenido, Eric. Te escuchamos con mucha atención. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y también mucho gusto de estar aquí con todos ustedes platicando. Un saludos a todos ustedes. También saludos a las personas que nos están viendo ahora por Facebook. También muchas gracias por participar, por estar viendo este tema que es sumamente importante, que requiere conocimiento de las personas y una cosa que quisiera comentarles antes. Eh, revisando los comentarios de las personas que nos están viendo, quisiera acotar una, un concepto. L el concepto correcto es lengua de señas mexicana, no lenguaje. Ahí hay un error que se comete cotidianamente. También somos personas sordas, no personas sordomudas, que es otro error que se comete. Y... La comunidad de personas sordas también tiene, se puede abordar desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la defensa de los derechos humanos y no desde la perspectiva de la educación especial, desde la perspectiva de personas con discapacidad, porque desde esta perspectiva de personas con discapacidad, ahí se abordan temas como personas ciegas, como personas con autismo, y se les da educación a ellos. Pero la educación que debe brindarse a las personas sordas es con una perspectiva distinta, no con una perspectiva de la discapacidad, sino más bien una perspectiva de una comunidad que usa una lengua distinta, que es muy equiparable a, la comunidad, a las comunidades indígenas. En el mundo eh, existe una persona, Jordan King, que fue presidente de la Universidad de Gallaudet y hablaba que los sordos tenía una frase muy conocida que decía, los sordos podemos hacer todo menos escuchar. Y creo que eso deja muy clara la perspectiva desde la cual se debe de abordar el tema de, la, de las personas sordas, al igual que las personas de las comunidades indígenas. Una preocupación que tengo que me salta ahora en este tiempo de la pandemia es, ¿qué pasa con los jóvenes sordos? Porque la mayoría de las personas sordas conviven con familiares oyentes, sus papás, sus hermanos, están inmersos en una familia oyente. Y ella, esta familia oyente, ¿se comunica al 100% con esta persona sorda? No, no hay una comunicación plena. Siempre se les da muy poco de la información que está pasando y el sordo está solamente a la espera de que la familia le transmita algo de información. ¿Por qué? Porque hay un número, hay una, un estatus lingüístico mayor para el español que para la lengua de señas mexicana. Creo que hace falta fortalecer la conciencia y la cultura, tanto en las personas como en las instituciones. Darles información acerca de los derechos de las personas sordas, pero sobre todo de los derechos lingüísticos. Eh, Espérenme un poco. También hay personas sordas adultas, usuarios de la lengua de señas, que han salido adelante. Hay muchos sordos con licenciatura, hay sordos con maestrías... Existen muchos, muchos modelos sordos y creo que ese es un problema, que las familias oyentes con hijos sordos no conocen la comunidad de personas sordas. E incluso le tienen cierto temor a, a, a los sordos y creen que las personas sordas tienen un nivel más bajo. Y creo que por eso es importante que las personas sordas, la comunidad de personas sordas, nos movamos más, que hagamos un trabajo colaborativo con los oyentes y que los padres oyentes de niños sordos conozcan qué es una persona sorda, porque su hijo es una persona sorda y es usuario de la lengua de señas, que colaboren con la comunidad de personas sordas y entre todos hagamos, tengamos mayor incidencia a nivel nacional, sobre todo para el reconocimiento de nuestra lengua, de la lengua de señas, que es la lengua de la comunidad sorda, que es de vital importancia. A veces los padres oyentes de niños sordos se, creen, se quedan con la idea de que, de lo que le dicen los médicos, de que un implante coclear, un auxiliar auditivo, una terapia de lenguaje, eso va a hacer que los niños sordos se incluyan en la sociedad. Pero la verdad es que lo único que generan es sufrimiento en el niño sordo. Y eso lo hablo de experiencia propia. Cuando yo era pequeño tenía que ir a terapias de lenguaje y no era más que sufrimiento y limitantes. Con mi familia, toda mi familia era oyente, so, era yo el único sordo y todos hablaban. Y yo tenía que aprender muchas cosas, muchas palabras para comunicarme con mi familia. Y la verdad es que no me generaba ningún conocimiento con ellos. Donde aprendí más fue con la comunidad sorda, con ellos aprendí gracias a mi idioma, gracias a mi lengua. Ahí fue donde tuve mucho desarrollo. ¿Por qué? Porque es importante la socialización. Es sumamente importante la convivencia con personas sordas, la, socializar con ellos, aprender mi lengua. Y sí, evidentemente, yo también aprendí el español. Y sí, puedo acceder también a aprender el inglés. Lo, la primera lengua, la lengua materna que debemos fortalecer en una persona sorda es la lengua de señas mexicana. Y una vez que esté fortalecida, que, te, que esté adquirida, pueden acceder a una segunda lengua, al español en, en este caso. Creo que es importantísimo que los niños y los jóvenes sordos conozcan sus derechos. Y si hablamos de políticas públicas, es un tema sumamente complejo porque tenemos muchas limitantes. Los padres de familia tienen miedo a las personas sordas, no conocen sus derechos. Algunos padres de familia... Algunos, muy pocos, conocen algo de señas, conocen algo de derechos y están colaborando con nosotros para hacer incidencia política en el tema de acceso a los derechos, en el tema de, de, de generar accesibilidad desde nuestra comunidad, desde nuestra identidad. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Eric. Eh... No habíamos abordado el tema de adolescentes y de jóvenes, de cómo esta etapa de desarrollo requiere también una visibilidad específica, lo que implica abrirse en una vida autónoma, eh, empezar a incluirse en otros grupos sociales y todo esto que, que muy claramente lo, lo describes. Eh, el tema de política pública eh, también creo que nos va a tocar mucho ahorita en la segunda ronda poder ir hablando sobre qué hacer hacia dónde ir. La, la audiencia también ya está eh, comentándonos eh, qué hacen, eh, a dónde se dirigen, cómo pueden tener esto que Eric dice muy claramente, que las propias personas que lo viven sean quienes tomen las riendas de, de qué se necesita, de por dónde se tiene que ir. Entonces, es eh, muy interesante, eh, nos estamos... Eh, acercando ya a, a, a la última parte del conversatorio, yo, yo antes de que, de que avancemos, quiero agradecer mucho a, a las prácticamente mil personas que nos están siguiendo, tanto por Zoom como por Facebook, agradecerles mucho, también comentarles que nos siguen desde los estados de Hidalgo, Veracruz, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Guanajuato, Chiapas, Querétaro, Tabasco, Sinaloa. Nayarit, Yucatán e incluso desde Argentina. Y para la segunda ronda les pediría que nos ajustemos a unos cuatro minutos para que tengamos todavía una última reacción de cierre. Y eh, ahora para hacer una conversación, si quieren comentar algo que hayan escuchado del resto de panelistas, lo que haya quedado pendiente por comentar, y vamos a mover un poco el orden también. Eh, ¿Qué te parece, Marina, si nos comentas en esta segunda ronda? Eh, ¿Qué, ¿Qué se puede hacer? ¿Hacia dónde vamos para alcanzar esta, esta inclusión plena, esta garantía de derechos? Y algo más que quisieras comentar en cuatro minutos. Bien, pues el tema de inclusión, la verdad es que es un poco complejo, ¿no? Es un, la verdad es que es Sé que por cuestiones políticas es una excelente idea o una idea que se ve como muy, muy buena. Perdón, se me pausó un poquito. A ver. Eh, pensando en la inclusión, en este caso, enfocándonos a las personas sordas, no podemos dejar de lado el uso de la lengua de señas. Como lengua natural, eh, es importantísimo pensar en, esta, en, en cuestiones de inclusión, de educación inclusiva. Si todos los alumnos ciegos, sordos, eh, con alguna otra discapacidad, van a estar todos juntos en un aula, sí es importantísimo pensar cómo va a ser el maestro para dirigirse a las personas sordas. Quizá de, o pueda comunicarse con las personas que son ciegas, que son autistas, que tienen algún espectro de, de este tipo. Eh, pero con las personas sordas deberían de comunicarse en lengua de señas. Y es complejo pensar que el maestro va a aprender a dirigirse con todos, ¿no? eh, con sus especificidades y sus necesidades. Pensar que todos los maestros eh, van a poder dirigirse con todos estos alumnos en una misma aula es complicado para las personas Sordas, La educación debería adecuarse, darse en lengua de señas y todos los maestros en este caso deberían de aprenderla. En el caso de las personas que tienen hijos que son sordos, así como se les acerca la información ¿no? médica, que es la, la de primera mano, también debería de acercárseles o también ellos buscar ¿no? información sobre la lengua de señas, sobre la identidad sobre la comunidad de sordos como una comunidad minoritaria lingüística, ¿no? Que también podamos tener esta información de varios aspectos, eh, porque dio ha pasado muchísimo que y se ha visto en muchas de las personas sordas. A mí, por ejemplo, me, me ha pasado mucho, no, eh, lo he vivido. Hay cuestiones en las que sí nos enfrentamos a muchas barreras, pero si se nos viera realmente como una comunidad lingüística sería totalmente diferente el enfoque, ¿no? A mí me gustaría que lo, las personas, los maestros que quieren tener eh, alumnos sordos o que se dedicarían a ellos, realmente aprendieran lengua de señas para poder enseñarles correctamente, para que fuera una educación realmente adecuada a, a las personas sordas. Eso es lo que yo propondría, ¿no?, eh, en, en general para las personas sordas, para los niños sordos. Muy bien, muy bien Marina, pues sí es un, es un reto ahora que está en puerta la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, eh, poder reflejar y poder visibilizar claramente todas estas aristas y todo, todos los, los detalles de qué estamos hablando cuando hablamos de educación inclusiva, que es mucho lo que, lo que la audiencia también está preguntando, para que vayamos también dimensionando por dónde van va a ir nuestro cierre de, de respuestas, ¿no? ¿Qué hacemos en la escuela? ¿Cómo se incluye? ¿Cómo eh, esto que dices? Eh, ¿Quién se adapta a quién? Este, y en ese sentido, ¿quieres comentar algo, Marina? Sí. Sobre, sí, sobre este tema, digo, pensando ¿no? en que todos los maestros, digo, ellos pueden comunicarse con sus alumnos oyentes, ¿no? En el caso de tener alumnos sordos en la misma escuela, en el mismo, en la misma aula, es importante también recordar que los sordos son mucho más visuales. Hay cuestiones que adecuar, por ejemplo, la, la iluminación en caso de una alarma, ¿no? En, de haber alguna emergencia, la alarma tendría que ser visual. Hay muchos materiales en los que los alumnos sordos tendrían que apoyarse, videos, láminas, el intérprete. Entonces, sí podría hacerse de alguna forma así, pero necesitaríamos también pensar en sus especificidades. Hay ideas de que solamente con el intérprete se podría solucionar, ¿no? Que el maestro hable y el intérprete esté llevándoles la información a los alumnos sordos. Pero también estamos materiales que estén enfocados a estas personas sordas, así como se necesitan materiales que se enfoquen a, las, a los alumnos ciegos, a los alumnos que tienen autismo. Entonces, híjole, no sería nada sencillo. Yo creo que lo mejor sería que en un solo grupo estuvieran los alumnos sordos dirigiéndose los maestros con su lengua, los alumnos sordos en un solo grupo. Y esto podría mejorar o hacer un poco más un poco mejor el desarrollo de, de estos alumnos. Bien, muy, muy, buena, muy buena ampliación, porque no solamente es, es eh, los recursos humanos, sino la estructura, ¿no? lo que implica en la estructura. Porque, ¿Qué te parece, Eric, si nos seguimos en esta misma idea eh, de lo que ya Marina ha comentado en tu segunda ronda? Te vamos a pedir en cuatro minutos justo qué hacemos, hacia dónde vamos, eh, qué es necesario para que caminemos eh, un poco más rápido ¿no? en estas brechas que, que, que existen. ¿Qué nos dice Eric? Yo pienso que una cosa que es sumamente importante es que la comunidad de personas sordas requiere socializar, pero previo a, ella, a ello se requiere un entendimiento de cuál es nuestra, nuestro idioma, cuál es nuestra lengua, cuáles son nuestras necesidades, y a partir de ahí hacer incidencia con el gobierno, con las instituciones, acerca de cuáles son nuestras necesidades. No sé, uno de mis sueños es que existiera una escuela Bilingüe. Así como hay escuelas indígenas bilingües, que existiera una escuela bilingüe para personas sordas y que no estuviéramos inmersos en escuelas con otras discapacidades, que estuviéramos en una escuela bilingüe para personas sordas. Y sí, seguramente sé que hay ahí atrás un tema de presupuesto, que el dinero no alcanza, pero nosotros como comunidad tenemos que seguir insistiendo y mostrando estas necesidades para que se nos dé la atención, el apoyo que requerimos de acuerdo a nuestras necesidades, porque la educación es un tema sumamente necesario para la comunidad y hay atrás también muchas otras cosas que tendríamos que trabajar para que tengamos estemos en misma situación de, de oportunidades, en igualdad de oportunidades para todos, porque de repente, ah, ¿y dónde hay una escuela para niños sordos? ¿Y dónde podemos llevar a nuestros niños y a nuestros jóvenes sordos? Ni siquiera existe esa información. Creo que si hay personas incluso interesadas en conocer, en saber cómo aprender la lengua de señas, qué es una persona sorda, mi sugerencia es, incorpórense, conviva con la comunidad sorda y sepan quién es, ¿no? Cómo somos, cómo usamos nuestra lengua, cómo te, qué mirada tenemos. Y no solamente aprendan, ay, ah, yo voy a aprender la lengua de señas para educar a mis niños y ya, para enseñarle a mis niños. No, tienen que ser parte de este mundo sordo, eh, convivir con nosotros y buscar dónde nos reunimos, en dónde estamos y socializar con todos nosotros. Y creo que esto ampliaría la comunidad de personas y no solamente estar desde afuera tratando de aprender, sino hacer y meterse a la comunidad, fortalecer la comunidad con su participación. Muy bien, Eric, muchas gracias. Sí, la convivencia hace la diferencia, ¿no? No, no podemos eh, estar in, eh, integrados como sociedad, no podemos conocer la diferencia si no convivimos con la diferencia. Creo que eso, eso que dices es muy claro. Entonces, eh, pues Boris, yo creo que lo que hemos escuchado hasta ahorita y, y retomando tu primera participación, eh, hay muchas cosas que, que complementar y que agregar eh, tanto de lo que ya hablabas de qué pasa cuando hay eh, por ejemplo, una, una niña, un niño adolescente que eh, es hablante la náhuatl, pero al mismo tiempo es sordo, eh, cuando hay muchas cosas que tienen que ver con los pendientes que, que tú mismo has, has, has trabajado y has visto sobre eh, materia de, de, de legislación. Entonces, eh, tu segunda ronda en cuatro minutos, ¿qué nos dices de lo que se ha escuchado? Con mucho gusto, sí. Eh, tengo varias cosas que decir. Eh, la primera de ellas es eh, que cuando se habla de inclusión, eh, incluidas las autoridades, las instituciones, deberían de hacer una revisión histórica de dónde viene el concepto. El concepto de inclusión ven, viene de la noción americana del melting pot. Esto es, la inclusión significa vas al barrio donde estás a estudiar y hablas en la lengua nacional, que es el inglés. Porque la escuela es una olla para que todos se homogeneicen. Esa, así es como nace la política de inclusión. Ahora dicen que la inclusión es muy bonita porque suena bonito el término de inclusión. Pero la política educativa de inclusión es una política opresiva para todas las minorías Está diseñada para desaparecerlas. La inclusión ahí es, te incluyo, en la medida en que te hagas igual a mí, no en la medida en que tú tengas una presencia propia. Entonces, dicho eso, paso a cosas más sustantivas. Me parece muy bien que la educación bilingüe eh, es, sí, sí es importante, eh, que se use las lenguas de los niños para educarlos. El problema es que no existe la educación bilingüe sin la participación de una comunidad bilingüe. No puedo, o sea, y aquí hay un doble lenguaje. Las escuelas bilingües como la japonesa eh, en México, es una escuela bilingüe porque en ella hay dos comunidades lingüísticas. Están los japoneses y están los mexicanos relacionados con los japoneses o que quieren recibir esa educación. Pero hay dos comunidades con sus identidades, con sus lenguas, con sus culturas, y ambas tienen un proceso, una presencia equilibrada en la escuela. Eh, lo mismo pasaría en, el, en las escuelas eh, bilingües eh, de carácter, digamos, el colegio americano o el, eh, la francesa, no recuerdo ahorita el nombre, el liceo francés. Aquí hay una, una concepción muy clara. Tengo dos comunidades y las dos tienen su lugar en la escuela. Cuando se habla en México, sin embargo, de educación bilingüe, se miente, para, pues, refiriéndonos a las lenguas indígenas. Y aquí es a donde hay un doble lenguaje, lo mismo para las lenguas indígenas. mexicanas se dice o que es muy cara, o que no es factible, o que lleva a la desintegración nacional. No se acepta que pueda haber una, una, escuela, una escuela bilingüe, por ejemplo, a donde haya un, en la Ciudad de México una escuela bilingüe náhuatl. ¿Por qué no hay una escuela bilingüe pública en náhuatl en la Ciudad de México? Porque se considera que va contra la inclusión, contra la integración, etc. Es hipocresía. Los niños que viven en la Ciudad de México deberían de tener el de, de derecho de ir a una escuela en que su identidad cultural y lingüística también está bien representada en la escuela, como de manera colectiva, a donde hay profesores nahuas Y los sordos tienen el mismo derecho, tienen derecho a tener profesores sordos, señantes, hispanohablantes también, que les ayuden con la lectoescritura, y así sucesivamente. Pero las escuelas bilingües no deberían de ser lo que son hoy por hoy. Básicamente una farsa. La educación bilingüe basada en los intérpretes es una mentira. Es una mentira porque finalmente, ¿a quién ve como rol? Para todos los niños, el maestro es un modelo de identidad. ¿Cuál es el modelo de identidad de un niño sordo cuyo maestro nunca es sordo? ¿O cuál es la autoestima que puede tener un niño que va a una escuela donde hay maestros sordos, pero que no reciben el reconocimiento de maestros. Se les ve como asesores de lengua de señas o como auxiliares de los maestros. Está mal. Entonces, esto no, no debiera de ser así y, y, y no es un problema del presupuesto, porque el presupuesto se está malgastando en una educación bilingüe mal hecha. Se está, se está mal, malgastando en pequeños grupitos que no pueden ni controlar, porque no se pueden comunicar con los niños en educación especial. Eh, y, y, y no se da educación, no hay comunicación básica eh, por no decir que se daña a los niños. Entonces, esto además debería estar reconocido, debería estar reconocido en la legislación, que los niños de, de las minorías lingüísticas del país tienen derecho a educación inicial y básica bilingüe, con presencia de su comunidad en su escuela, para que ellos tengan roles, modelos y capacidad de desarrollar su autoestima. Eso no, no se está haciendo en México, se está haciendo de manera muy limitada, si acaso en Oaxaca, por experiencias comunitarias, por ejemplo, pero que no son propiamente la política federal, al menos no que yo la haya visto. Eh, pudiera yo estar mal informado. Eh, ahora, por otra parte, el problema de las familias no se, no, no, no se puede deludir, y menos en la pandemia. Eh, yo creo... Y, hay un texto, lo leo tal cual, de una propuesta de reforma que dice lo siguiente, eh, referido al artículo 57, inciso 7 de, del derecho a la educación en, en, en la ley de defensa de, de protección a niños y niñas y adolescentes. Y dice lo siguiente en este inciso 7b de la propuesta. Ofrecer apoyos educativos y formativos para quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niños, niñas, niños y adolescentes, indígenas o sordos, particularmente familias donde se vivan conflictos de identidad lingüística, a fin de aportarles los medios necesarios para que puedan fomentar el desarrollo y vida dignamente plurilingües. El Estado mexicano se lava las manos de esto, no hace nada las familias tienen que rascar con sus uñas, por no decir que tienen que que son sistemáticamente desinformadas como en el caso de los sordos, porque no se les dice que su niño tiene derecho a una lengua para ser sordo señante. Se les dice simplemente que tiene necesidad de auxiliar auditivo, atención médica, terapia, etcétera. Y en el caso de los indígenas, pues que el testimonio de Gilberta es claro. Eh, en, en su caso, la, ella tuvo la fortuna de vivir en una familia monolingüe, lo cual probablemente a ella le ayudó a sentirse bien respecto de su familia. Pero saliendo de la familia, de su, de su familia y más allá de su comunidad, ella estuvo en desventaja. Y su educación en su comunidad nunca fue bilingüe. Y su profesor nunca fue un modelo a seguir, porque ni siquiera tenía interés en ser su modelo. Eh, ni tenía esa identidad lingüística y cultural con sus niños. Entonces, eh, el, el, el Estado tendría que asumir esto. Y, y ni la política bilingüe es un lujo, es una necesidad, pero la política bilingüe en serio, ni, ni, ni el derecho de las familias a recibir un apoyo sustancial para cuando hay varias lenguas en la familia, se requieren apoyos se requieren eh, cuando menos que la sociedad propicie una cierta equidad entre los miembros de la familia. Y no lo que tenemos ahora, porque la sociedad y los médicos, en el caso de los sordos, llaman sistemáticamente a la inequidad. Bien, muy bien, Boris, pues es muy claro, es muy claro, muy puntual lo que dice respecto a los retos, desafíos que hay. El tema de la participación efectiva, como un derecho también, participación de niñas, niños y adolescentes en cómo viven esto, qué proponen, hay mucho que escuchar en ellos. Eh, lo que hay que mejorar, lo que hay que señalar respecto a la política pública, creo que ahí está también cuando hablamos de, de causas estructurales, ahí está también donde hay que eh, poner mucho el énfasis. Y eh, como última ronda, porque se nos está... Eh, Yendo el tiempo, espero que a la audiencia también, como a nosotros, de manera muy interesada y, y, y, y muy, muy enriquecedora. Gilberta, eh, vamos a ocupar cuatro minutos para que puedas complementar lo que nos estabas platicando y también si quieres comentar algo de, de qué se hace respecto a, a atender estas brechas de desigualdad. Adelante. Muchas gracias. Gracias. Sí, como les comentaba, ya estando aquí, pues, en la escuela, eh, tuve oportunidad de trabajar como en el programa de Maestro en tu Casa. Y eh, e íbamos a las comunidades, a los predios indígenas, eh, que es uno que se encuentra por la agrícola oriental, son personas triquis. Y entonces, pues, los niños cuando llegan ya son residentes en, en la ciudad, les es difícil... Este, entrar a una primaria porque, como ya les comenté, el profesor no toma en cuenta el contexto del niño, no pregunta si habla una lengua y entonces es muy difícil comprender las materias como se, y este, pues palabras que no conocemos en, en la comunidad. A, a mí, imagínense que ya estoy terminando la, la, la universidad y desconozco muchas palabras y en una ocasión mi profesora me, me dice, hoy no te reviso porque estoy de, de azueto. Entonces yo no entendía y pues tuve que estar buscando ahí, qué, ¿qué significaba? Bueno, ya voy conociendo las palabras. Y este pues ahí en esas comunidades indígenas, nuestros compañeros, nuestro bueno, los niños se sienten mucho más en confianza cuando nos escuchan. Decir que nosotros también hablamos una lengua y que pertenecemos también a una comunidad indígena. Y no importa que no hablemos a lo mejor su lengua, pero en este caso que yo fui este este apoyarles, aprendí algunas palabras en Triqui. Entonces, con más confianza los padres de familia pues nos toman en cuenta y este y sí, pues permiten con más confianza que apoyemos a los, a los niños y este así como también pues he apoyado o he enseñado mi lengua materna en, en Xochimilco no recuerdo por el momento en qué en qué este este barrio pero fui y la gente pues nos recibe muy bien porque pertenecemos a una comunidad y hablamos su lengua y este también les quería compartir que para nosotros en el pensamiento indígena un niño sordo es un niño sabio, es un niño que tiene un don, que tiene su nahual, quiere decir, o sea, su animal interior más fortalecido. Y entonces siempre se les incluye en todo momento. Este, cuando tenemos, ritualizamos el, el agua este, o hay una mayordomía, hay una convivencia, siempre se toma en cuenta a los niños y se les llama. Para que aticen este, la lumbre en donde está la olla de los tamales, en donde está el mole. Porque si nosotros no lo hacemos, quiere decir que los estamos excluyendo, no los estamos incluyendo. Entonces, si no los incluimos, puede que nuestros tamales no se cosan rápido. O tal vez se truene la cazuela del mole. Entonces siempre hay que estar en armonía, en complementariedad con ellos. Hasta cuando ellos siembran una milpa, siembran una planta, ellos tienen esa conexión con la naturaleza. Y la milpa crece muy grande y da una mazorca muy buena porque ellos sí tienen esa relación. Y pues en cuanto también cómo nos ha perjudicado la pandemia pues bastante, aunque muchos nos encontremos en la Ciudad de México, pero, este, muchos de nuestros padres no saben leer ni escribir. No hay para pagar un internet y tampoco hay computadoras. Entonces, claro que afecta sí este, como les comento, si yo que ya voy conociendo, aunque me cuesta, la, este, por ejemplo, que el Zoom, que no sé qué, no sé qué, tienes que entrar, púchale aquí. Se me hace difícil, imagínense, este las tareas de mi hijo hay que convertirlas en PDF y hay que enviarlas al, este, al maestro. Y, este, y por ejemplo, ahora las ver las calificaciones, para nosotros es muy difícil. Pues gracias a mi hija voy aprendiendo y es la que me apoyó, pero hay muchos padres que no. Que no tienen, tienen quien les apoye. Entonces, pues sí, ha perjudicado mucho. Bueno, imagínense eso estando en la ciudad. Ahora en nuestras comunidades tan alejadas, no hay señal, no tenemos para comprar tampoco una máquina, o tan solo como les comenté, con, convertir en PDF es difícil para mí y en nuestros pueblos, pues no, no tienen esa oportunidad tampoco. O quien les apoye. Es por eso que digo que las barreras, pues aquí son barreras institucionales que existen porque las leyes y las políticas educativas y sociales no obligan a desarrollar pues, de mecanismos para que las instituciones del Estado construyen las puentes lingüísticas y culturales necesarias para esa población, como es el de docentes bilingües. Libros en nuestras lenguas indígenas, sistemas de formación y capacitación especialmente diseñados para combatir el racismo y la discriminación y atender a la población hablante en las lenguas. Como yo, yo siempre he dicho que ¿por qué no nos toman en cuenta a los peritos traductores? Habemos de todas las lenguas, sabemos peritos y luego no tenemos trabajo. Yo creo que sería muy importante porque existe la inequidad social que pone a las poblaciones indígenas en desventaja y vulnerabilidad social y económica. También nos hace vulnerables a enfermarnos, a no tener acceso a los sistemas de prevención y luego de atención médica culturalmente pertinente, como hace un momento les comenté. Es muy difícil explicar, los médicos se, se molestan, las enfermeras, porque no podemos explicarnos en nuestra lengua materna. Pues creo que es todo. Muchísimas gracias. Muy bien, Gilberta, pues eh, han quedado muchas... Muchos... Sí, adelante, ¿Delante? perdón. Dinos, dinos. Ah, es que al profesor Boris y a todos, a todos me gustó mucho escucharles y es muy interesante muy interesante todo lo que lo que han comentado me, me ha todavía todavía mucho. no nos despedimos ahorita ah. justo, eh, gracias digo que es muy interesante lo que nos dices queda queda muy claro por dónde tenemos que ir eh, vamos a, a, a tener ahorita un, una, una última ronda les vamos a pedir que, que en un minuto eh, nos puedan decir dónde los encuentra la audiencia. Está muy, muy, muy expectante respecto a ello. Eh, y un mensaje final en un minuto que pudieran, si, si ustedes quisieran dejar muy claro algo para las cerca de mil personas que nos están viendo, ¿qué sería eso? Y para que lo piensen bien, con calma, vamos a ver ahorita un, un último video. Vamos a ver un video también que creo que refleja muy claro lo que hemos platicado hasta ahorita. Entonces, vamos a, a ver el video. Piensa en esa despedida de un minutito y regresamos. Adelante. gracias canic, Pues ahí también una, una especie de, de resumen, ¿no? Y de, y de que invite a la reflexión amplia. Entonces, vamos con ese minutito de despedida, un mensaje final donde les encontramos. Eh, Boris, por favor. Eh, tu micrófono. Sí. Yo llamo a todo el público y a todos los participantes a que mantengamos un, un espíritu crítico, eh, que no aceptemos el discurso institucional simplemente por comodidad o por conveniencia, eh, que hay derechos que no debemos nunca negociar ni ceder. Y uno de esos es el derecho de las niñas, los niños y los adolescentes a vivir felices, tener una infancia digna, con la identidad con la que están creciendo y que los adultos que los rodeen sean en el ambiente familiar o en el público desde su lugar. Eh, y que la legislación que no, no existe garantice ese derecho. No se ha garantizado ese derecho ni en la familia, ni en la sociedad en general, y mucho menos en la educación, a donde sigue habiendo mucha resistencia, hacer las cosas bien, simplemente hacerlas como debe de ser dándole a cada cual su lugar en una escuela que refleje la identidad del, del, del, del alumno y de la alumna que, que asisten a él. ¿Dónde te encuentra la audiencia, Boris? Eh, bueno, un correo muy fácil de recordar es chido.mac.com. También los que quieran me pueden buscar en una página... Eh, de, de Academia Edu. Eh, ahí hay muchos textos míos, si quieren echarles un ojo y por ahí me pueden mandar un mensaje. Muy bien, pues hablando de, de, de lengua, chido, ¿no? Como dice tu correo. Marina, por favor, ¿cómo nos despedimos? Yo sugeriría, perdón, depende también mucho de si son maestros, si son padres, si ustedes tienen hijos sordos y quisieran buscar alguna escuela, eh, con mucho gusto les paso los datos de la escuela en la que yo trabajo, que sí si es, oh, bueno, una escuela de educación bilingüe en la que usamos lengua de señas mexicana, hay maestros sordos. Eh, les puedo pasar esos datos en, en el chat posteriormente. Si son maestros que quieren aprender lengua de señas, yo les sugeriría que primero entren, sean inmersos a la comunidad de sordos y dentro de esta comunidad sugerirles algunos lugares. Hay algunos lugares que podríamos sugerirles eh, y bueno podrían ahí contactarnos. Si ustedes como padres en este tiempo de pandemia tienen la duda de cómo comunicarse con sus hijos, de aprovechar este tiempo a lo mejor para aprender eh, lengua de señas, pueden buscar algunos videos en las redes, en YouTube. Eh, ahí hay al algunos videos, pero lo más importante es que se acerquen a sus hijos. Ustedes pueden aprender de ellos directamente. También eh, hay personas pues expertas en los temas en las que, en las que podrían confiar y, y, y preguntarles a ellos mismos. Tengan mucho cuidado porque también hay muchas personas que no tienen experiencia o que dan clases de lengua de señas sin tener realmente una formación. Entonces traten de acercarse a personas que realmente tengan experiencia en el tema para que les sugieran algunos lugares. Ahorita la lengua de señas mexicana está de moda. Eh, mira yo sé abc y ya con eso eso podría ser un maestro de lengua de señas podría prestarse como a una clase de lengua de señas no es importante que se acerquen a personas profesionales sobre el tema eso es lo que yo le sugeriría como conclusión muy interesante muy importante este tema de, de, de tener cuidado y, y respetar la profesionalización del este tema eh, antes de escuchar a, a, a Gilberta y a Eric, les recordamos que las herramientas, presentaciones, ligas y datos de contacto que nos compartan las y los ponentes van a estar disponibles en un sitio que es, eh, lo pueden buscar en, la, en las redes eh, sociales de Cipina. Ahí subimos información, materiales, datos de contacto. Gilberta, en un minuto, ¿cómo nos despedimos? Eh... Bueno, me dio mucho gusto conocerles y son todos ustedes muy interesantes. Pues a nosotros nos encuentran en la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios Originarios de Comunidades Indígenas Residentes, que es CEPI. Ahí estamos todos los traductores y pueden llamar, eh, si quieren aprender, no sé, este o si tienen algún problema, ahí nos pueden encontrar. Eh, sabemos, pues de todas las culturas, de todas las lenguas. Y además enseñamos también, yo por el momento estoy dando clases en, en línea, en, por parte de la, eh, de la equidad de género de aquí de Tlalpan. Y este, estamos, esto es muy interesante porque estamos dando a conocer un saber y de ahí, pues, aprendemos náhuatl. Uh, me refiero, por ejemplo, que se ha perdido ya la, o sea, la, antes en nuestras comunidades, era hacer un ritual cuando enterrábamos el ombligo. Y ahora, pues, ya nadie conoce eso, nadie sabe. O por ejemplo... Este, Ahora que tembló, ya nunca volteamos a mirar el cielo, la luna. Mi papá siempre ha dicho, este, miremos a nuestro Padre Sol, platiquemos con nuestro Padre Sol, con nuestra Madre Luna y sepamos qué es lo que qué, qué es lo que pasa, qué es lo que tienen. Si ellos están enfermos, nos eh, es llevan una aureola o la luna se encuentra muy, muy gris, eh, hay que entender. Entonces, hay igual, eso quiere decir que debemos respetar a la madre tierra o estar en contacto con ellos. Y, y también me encuentran como Gilberta Mendoza en Facebook. Muchísimas gracias. Perfecto. Miexla Socamati. Eric, por favor. ¿Cómo tener contacto con la comunidad sorda? Que era una de las preguntas que se estaban... Perdón, perdón. Bueno, primero pueden buscarme en Facebook. A nosotros como Copesor. Estamos ahí en Facebook. Y ahí tenemos los datos de muchas asociaciones de personas sordas. Incluso de los estados. También... Ahí damos información sobre algunos cursos de lengua de señas mexicana. Hay mucha información en la página de Copesor, algunas sugerencias y algunos consejos sobre qué es una persona sorda, qué es la lengua de señas. Pueden entrar a la página Facebook de Copesor y ahí hay mucha información. Muchas gracias a todos. Al contrario, al contrario, muchas gracias. Eh, antes de despedirnos, quiero reiterar nuestro agradecimiento a, a quienes apoyaron en la interpretación de lengua de señas mexicana y traducción. Erika Ordóñez, Nadeli Cruz y Noé Romero de En, Traducción, Interpretación y Accesibilidad. De verdad, muchísimas gracias por, por, este, por esta colaboración. Y a la audiencia también invitarles a los próximos conversatorios que vamos a tener el día de mañana, viernes 10 de julio a las 13 horas. Un sentido homenaje a Carlos Echarri y Cánovas, les, les esperamos. Eh, toda la agenda y, y la celebración de su vida, eh, vamos a estar platicando sobre, hecho, sobre ello. Perdón. Y el martes 14 de julio, también a las 13 horas, con el tema de embarazo adolescente. Les esperamos, creo que son temas también que pueden abonar a esto que hemos estado hablando el día de hoy también. Pues eh, sin más, les agradezco mucho. Que tengan muy buena tarde. Y apreciamos su, su presencia y a la audiencia. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego.